Este proyecto que estoy realizando es para la clase de señalética y bueno, voy a hacer eh, una señalética para la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, lo que voy a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar un vinil de corte. Eh, aquí ya lo recorté yo. También... Trovicel del tamaño con las medidas que necesiten. Eh, necesitamos un exacto de precisión. Una tarjeta o alguna eh, tablita firme para poder eh, pegar mejor, para poder ayudarnos. Eh, Windex con su respectivo trapo para limpiar la base de los materiales. Y papel transfer. Eh, la cantidad que vayan a requerir para sus, eh, para sus señaléticas Y bueno, pues estos son los materiales, eh, voy a comenzar. El cúter de precisión, con sumo cuidado, se deben marcar las eh, líneas que la impresora de plotter eh, vaya, hizo en lo que sería nuestro vinil. Yo elegí que el vinil incluso tuviera el color que deseé. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Ahí está. Tengo, estoy teniendo sumo cuidado porque ya no hay vuelta atrás. Después de esto. Y bueno, pues así se debe ir con... Todo, todo, todos los bordes, todas las líneas deseadas. Bien, ya aquí acabé. Se si fijan, empieza a levantarse. Pero ahorita no lo vamos a hacer, eso va a ser después. Porque el siguiente paso es preparar nuestro trovisel, que también se conoce como PVC espumoso. Eh, este es de 33 milímetros de ancho, mide 30 centímetros por 25 y pues aquí es donde vamos a hacer nuestra primera señalética, vamos a hacerla de las regaderas. Eh, para eso tienes que asegurarte de que no esté sucio y por eso pues yo aquí le voy a echar tantito Windex. Es una mezcla 50-50 de agua y de Windex, del de color azul, es el que nos sirve. Y con esto, eh, pues limpio el área para que no haya problemas y que se pegue más rápido. Con cuidado. Listo, ya quedó mejor. Lo seco. En lo que se seca nuestro trovisel, eh, vamos a quitar lo que serían los restos del vinil de recorte. Yo con anterioridad ya recorté la parte que nada más voy a usar. Eh, como yo ya tengo eh, medido lo que voy a pegar en el trobicel, pues no me preocupo mucho por eh, el recorte que es en el marco, sino lo que está adentro. Y ahorita van a ver por qué. Y pues bueno... Con sumo cuidado, para que no se jalen las piezas, hay que retirar esto. Y ahí dense cuenta por qué es importante recortarlo bien para que no se vaya la figura que vamos a necesitar. Ahí está. Miren, aquí se fue una letra. Con cuidado, la letra e. Ahorita le quitamos lo que le sobre. Bueno, ya quité todo, incluso lo que son los espacios de las letras. Hay que considerar que se deben quitar también, con mucho cuidado. Y pues bueno, ahora lo que sigue es poner el papel transfer igual consumo cuidado Ya que lo pego con la tarjeta o con alguna tablita nos ayudamos para que se pegue bien bien, bien. También pueden usar una regla, de preferencia que no quede ningún, ninguna burbujita de aire, ninguna arruga, tiene que quedar liso, liso, liso. Por ejemplo, aquí se está haciendo una luna. Ya, se quita. asegurarse que quede bien pero bien pegado muy bien pegado y ya luego nos eh, encargamos de quitar el exceso Primero lo voy a hacer así Ya que nuestro otro bisel está seco, vamos a hacer el estimado de nuestro pictograma para hacer la señalética y de ese modo quitarle los, eh, los excesos. Por ejemplo, este iría aquí. Así. Y aquí yo recorté un estimado de lo que cabría en el provisel. Y pues bueno, aquí viene una parte que también es de mucha precisión. Y bueno, vamos a despegar lo que sería el papel transfer. con cuidado para asegurarnos que todo se haya pegado. Ya que está el papel, eh, de preferencia pidan ayuda a alguien para que quede estirado. Ahí te, quédate ahí quieta, ¿Sí? porque te voy a dejar ahí. Muy bien, así y ay con cuidado. Ahí está, okay. un poquito más abajo, un poco más abajo. Anda, voy a jalarte. Espera, es que se un poco no, más arriba porque la R No, no, no, espera, espera. Ahí, okay, okay. ahí, ahí, ¿verdad? Miren, y ya se pega. Yo, déjame primero el meto yo. ¿Sí? asegurarse hacer que no quede ningún borde, nada de eso. Venga. Ahora sigue bajando un poco a un poquito por favor. Bien. Listo. Bueno, ahora sí que de preferencia hay que asegurarse de que no queden burbujas, pero bueno, estas no son tan grandes. Lo que pasa aquí es que ya que quitemos esta partecita del papel transfer, lo que sería nuestro vinil de recorte ya se va a quedar en nuestra señalética. Y pues bueno, aquí hay unas arrugas. Y ahora sí. Igual con cuidado empezamos a remover el papel transfer. Y si se dan cuenta ahí se empieza a quedar. Sí, aquí se tiene que aplicar un poquito más de fuerza que que cuando quitamos el vinil de recorte. Porque todo lo que es el vinil que ahora está pegado en el trobisel Pues está resistiendo. De no irse con lo que es el papel trans. Y aquí se aquí va. Con sumo cuidado. Aquí en las letras sobre todo. Ahí está. Si sí, de preferencia hay que hacerlo despacio para que no se vaya ningún pedazo del vinil. Ahí está. Regaderas. Son las regaderas para... Las duchas de la unidad deportiva. Listo. Y ya está nuestra señalética hecha. Espero que todas las instrucciones hayan sido claras eh, verbalmente y visualmente y pues bueno,